este el de traducción para Camtasia Studio como siempre los links de cada se encuentran en la descripción del video bueno, empecemos luego de ver el link eh, encontrarán en esta página eh, ahí podrán ver una lista de las acciones que hay podrán encontrar el patch de traducción y también el instalado yo descargaré el de traducción de Camtasia 8.5 Luego de abrir el link, ahí el clic en saltar publicidad. Ahora en download y empezar la descarga. Esperaré que también la descarga Luego de haberlo descargado, empezaré con la instalación. Si ustedes al momento de instalar de Studio, eligieron otra carpeta, colocan esa dirección y si es que no saben dónde la pusieron, pueden buscar el acceso directo en el escritorio y, y, hace, y pueden hacer clic derecho, propiedades y ahí podrán copiar la dirección en donde se encuentra. claro, sin las comillas. Luego lo copian y lo pegan. Ahora damos clic en siguiente y continuamos con la instalación. Luego de haberlo instalado, eh, inicia de Copies Estudio y así finalizamos la instalación. Ahora... Como ven, le está analizando mi antivirus. No ven, no hay nada. Oh, iniciamos con parte de estudio. Les enseñé, eh, las partes que he traducido, no todo está en español. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, comentar y compartir ese video.